Hola, ¿cómo están? Espero que estén muy bien y les tengo un video nuevo que se llama ¿Cómo conseguir trabajo en Colombia? Espero que les guste y ruede el video. Como todos sabemos, en todas partes, en todas partes del mundo, conseguir trabajo es un poco pesado y dependiendo también del caso de las personas por ejemplo hay personas que tienen los papeles necesarios para conseguir empleo y otras personas que no están legales y no es tan fácil conseguir empleo y con todo esto de la migración con todo el del video anterior que monté muchas personas me han estado preguntando que cómo pueden hacer para conseguir trabajo y pues yo dije tengo que hacer un video de ello porque responderle a cada una es como que me iba a tomar mucho tiempo entonces dije vamos a hacer un video que pueda ayudar a las personas a entender de cómo pueden hacer para conseguir trabajo aquí en Colombia y pues las posibilidades que hay que tienen cada uno de ellos y cómo hacerlo sobre todo siempre es importante que tengan los requisitos que piden en el país específico para poder eh, como conseguir el trabajo como por ejemplo aquí en Colombia tienes tres oportunidades ¿cuáles? Para las personas que tienen su cédula colombiana o su nacionalidad colombiana, pues muy fácilmente pueden conseguir empleo. Simplemente pueden entrar en cualquiera de los lugares para conseguir empleo, las páginas o X, ya ahora más tarde lo voy a explicar. Y pues simplemente pueden conseguir el empleo tranquilamente. No hay nada necesario para esto. Para aquellas personas que no son nacionalizadas colombianas y que no tienen eh, eh, la cédula colombiana, pues ya con, con la nacionalidad ya eso les, lo simplifica todo aquí en Colombia hay dos opciones tienen el PEP que es el Permiso Especial Permanente que les va a permitir estar aquí en, en Colombia de manera legal y pues pueden conseguir trabajo con ese permiso en cualquier parte no solamente el trabajo sino también todo lo que con ello acarrea y todo lo que el trabajo te ofrece como lo es el seguro de vida algunas cajas de compensación todo ello y también la otra opción es la visa de trabajo cómo es la visa de trabajo, cómo es el PEP, eso va a ir en otro video que quiero compartirles, pero pues déjenme decirles en ese momento que la visa de trabajo tiene un costo más o menos de 300 a 350 dólares, pues la puedes sacar en extranjería, pero pues como les dije tiene ese costo de alrededor de 300 a 350 dólares. Como les digo, tienen tres opciones, la ciudadanía, el PEP y el permiso y, el, y la visa de trabajo. Este, esto le va a permitir conseguir trabajo en cualquier parte de acá de Colombia con todo, lo, con todo lo de la ley, o sea, simplemente echarle para adelante y con todo. En Colombia no se dice currículum vitae, se dice hoja de vida. Sepan más o menos cómo eh, hacer una hoja de vida respecto a cada país. Cada país maneja ciertas cosas diferentes y pues en Colombia no, no, no hay excepción. Aquí se llama hoja de vida, simplemente háganlo, investiguen y vayan a hoja de vida. Hay diferentes lugares en donde puedes conseguir trabajos aquí en Colombia. Hay diferentes aplicaciones como las que le voy a mencionar y pues nada, es una de las cosas que tienen que hacer principalmente para poder conseguir trabajo aquí en Colombia. La primera de ellas es CompuTrabajo. CompuTrabajo no solamente está como una página en internet sino también como una aplicación en donde tú puedes colocar tu hoja de vida y puedes colocar toda la información en donde has trabajado, lo que has hecho y tu experiencia y esto te va a permitir que tú puedas conseguir trabajo o puedes enviar la hoja de vida por internet fácilmente. ¿Qué quiere decir con esto? ¿Que te vas a quedar acostado en la cama como esperando a que te llamen? No, siempre está pendiente de la página enviando hojas de vida y viendo a ver qué otra cosa puedes hacer para poder mejorar tu hoja de vida. La segunda es una página por internet que se llama Indeed. En esta página, así como en Computrabajo y en las otras que estaré anunciando, Tú puedes colocar tu perfil, qué es lo que haces, qué es lo que te gustaría trabajar, en qué lugar te gustaría trabajar, en qué parte de Colombia, y pues esto te va a ayudar mucho para conseguir trabajo. Otra página se llama Opción Empleo, es una página que al igual con INDIP y con CompuTrabajo, pues tú colocas el perfil de lo que quieres y de, lo que, de tu experiencia, y bueno, conseguir empleo por ahí pues es una de las opciones. Sin importar eso, también tú puedes meterte en Facebook, en páginas como Venezolanos en Colombia, Venezolanos en Bogotá, Venezolanos en Medellín y simplemente le entreguen hoja de vida. Simplemente tú colocas un comentario como busco trabajo o simplemente estás pendiente al día eh, de que estén colocando como se ofrece trabajo para venezolanos o, o se ofrece trabajo en tal parte. La calle la calle no es una página de internet, no es una aplicación. Es simplemente que vayas, agarres la hoja de vida y vayas caminando por los diferentes lugares en donde son zonas industriales o zonas empresariales y entregues la hoja de vida y listo o sea, no hay pele de que hay trabajo, hay trabajo aquí en Colombia hay muchas posibilidades de trabajo y pues yo lo he visto en la calle literalmente entonces nada, simplemente pisa calle busca trabajo, métete en, en las páginas que voy a estar dejando el link en la parte de abajo y pues eso no es, no es más que todo como lucharla y seguirla adelante entonces, bueno, de verdad le agradezco que ustedes hayan visto este video si les gustó denle manito arriba y puedan compartirlo porque pues de pronto hay personas que necesiten trabajo y no tengan conocimiento de como a qué páginas entrar o cómo qué hacer sin trabajo les voy a dejar el link de cada una de las páginas no solamente eso sino también de mis redes sociales y hace un tiempo hice un video y se llama Venezolana en Bogotá y pues ahí tengo como opciones como de cómo conseguir el Transmilenio la aplicación para el Transmilenio y todas estas cosas que te van a ayudar a ti para que tú te manejes aquí en Colombia fácilmente espero que tengan un excelente día y que la pasen súper bien cuídense, bye